Hola chicos, ¿cómo están? Eh, eh, como ya pueden ver aquí, eh, tenemos en esta llamada a Juan David Muñetón, nuestro asesor financiero de confianza y amigo del canal. Que eh, el día de hoy vamos a hablar sobre otra nueva plataforma que está surgiendo. En este caso, Juan nos va a hablar sobre Diverso FX. ¿Es así, Juan? Hola, hermano. Manuel, así es, así es, me encontré con esta nueva perla, un saludo para todos, ya tienes una audiencia más grande cada día, <ríe> entonces bueno, un saludo y, y espero, sirva para hacer caer estos ponci más rápido, sirva para que menos gente entre y por ende estos negocios fracasen, entonces Gracias. bueno, eh, pues sin más yo creo que vamos a mirar qué es esta perla con la que me encontré. Claro, vale. Yo tengo que salir en unos bueno, segundos okay. y estoy aprovechando okay. para comer, entonces eh, no es falta de educación, Juan, es que tengo que salir en unos momentos. aprovecho pues, aprovecho el momento, no, te, no, no crees que es falta ¿Listo? de respeto. Listo, dale, entonces eh, esta oportunidad como Código Master, como Global Master, eh, licencia número uno de Diverso MX. Bien, diverso de FX. Que me dedico a hacer trading, que gestiono una cuenta de inversión, bueno, con unos números bastante interesantes, porque eh, decidí aprender esta profesión ya que estaba viendo que si le dedicas tiempo y te profesionalizas eh, puedes obtener buenas ganancias. Paro acá, Emanuel, y, y aprovecho para comentar. Bueno, claro. Como lo escuchan a, al señor dice. Hago trading, me a esta bonita profesión que si lo estudias con tiempo puedes sacarle buenas ganancias y la pregunta principal acá es ¿Por qué una persona que sabe hacer el trading quiere ayudar o necesita del dinero de las demás personas para poder hacer el trading? Si él ya sabe duplicarlo o triplicarlo ¿Por qué razón? Es que esta persona tiene la necesidad de eh, captar el dinero para poder hacer el trade ya empiecen solamente por mirar eso Como digo, estaba un poco retirado de la prueba, iba a mostrarnos algo que ahorita es muy interesante una que me mereciera la pena que, diese, que me transmitiese tranquilidad, que la gente pudiese generar ganancias y que a la vez muy importante, personas que no están en la industria pudieran hacer un plan de carrera y hacerse una profesión dentro de, de este mercado que yo inicié hace ya 11 años el 11... hacerse una profesión dentro de este mercado lo curioso de ahí es que las personas nunca operan acuérdate en Omega Pro que decía que los iban a hacer profesionales, que los iban a hacer personas eh, con mucho conocimiento pero las personas nunca aprendían del trading ah, nunca operaban entonces si los van a hacer profesionales ¿por qué razón operan por ellos? y no les enseñan a operar de del año y que a día de hoy no conozco ninguna industria que pueda generar tantas ganancias y que pueda crear tantos millonarios y tantas personas. ¿No te suena, Manuel, muy parecido a las palabras de Juan Reynoso? Muy similar a lo que decía ese señor, que de hecho está escondido en este momento. <risa> es que no aparece, sigue. Que no necesites del sistema para poder vivir. Y precisamente ahora, corren unos tiempos difíciles, como cuando yo inicié hace ya 11 años, y hay muchísimas personas que están, estamos buscando la oportunidad o bien de generar un ingreso extra o bien de generar un primer ingreso que podamos eh, afrontar nuestros pagos, porque no, que podamos cumplir nuestros sueños. Es muy importante leer este primer disclaimer, The este Warning, en el que vamos a ver, vamos a trabajar en un mercado. Este, aquí quiero tenga. parar. Vamos a leer el disclaimer, la advertencia de riesgos. Me permito hacer la lectura. ¿Listo, Manuel? Dale. Sí, sí, sí. Es importante que lea y entienda los riesgos que conlleva invertir en los mercados de Forex, criptomonedas o cualquier mercado de alta volatilidad que lleva consigo un riesgo de pérdidas parcial o total del capital o activo en criptomonedas. Bueno, aquí les hago una pregunta. Si una persona se vuelve experta en tema de inversiones, bueno, primero les voy a contar. Me invitan unas personas que estuvieron trabajando Megapro, fueron a Válidos, en Válidos se enteraron de que un señor amador, eh, se sinceró y dice, eh, alguien fue a hacer una inversión grande, y un tal amador, creo que es el nombre, le dijo a esta persona, no sabe que no haga esa inversión tan grande, es que la verdad nosotros no invertimos el dinero. ¿Sí? Oh. <risa> es mucha plata la que usted va a meter, y siendo honesto, no metemos el dinero. Listo. Esta persona es un tal Arnold, no lo conozco en persona, pero sé que estuvo en Omega Pro, fue sé que fue diamante en Omega Pro. Actualmente está en, en esta plataforma. Y actualmente ahora está promoviendo esta, o sea, puede hacer Valius, en la persona que es el CEO de Valius le dijo, no, la verdad nosotros no invertimos, no lo meta, pero él sabe, él sabe que es un ponce y entonces Juan, un pequeño comentario que te voy a hacer. Me parece curioso porque yo ayer estaba hablando con un chico de Valius. Yo le dije que iba a invertir 100 mil dólares, que era lo que tenía, que era todo el dinero que yo tenía ahorrado. Obviamente eh, lo que estaba tratando yo era sacándole información. Y me dijo algo muy curioso, me dijo lo mismo que tú. No me dijo directamente, no estamos eh, invirtiendo en nada, pero él me dijo... Mira, 100 mil dólares es mucho dinero Invirtamos solamente 700 mil dólares Y tú te dejas esos 300 mil colones Como un plan B eh, Porque tú sabes que todas estas empresas Tienen un ciclo eh, Entonces para que no tengas todo, las, lo, la, lo, la, todo puesto en, un, en una misma canasta y, y asociándolo con lo que te dijo ese señor Ahí se van como atando algunos cabos o sea, uh -huh. dígame, dígame usted, si usted va a un banco y usted le dice al banco, vea señor banco, yo quiero este, meter este dinero en un en, en, en, en, en un CDT o quiero simplemente ponerlo a ahorrar eh, en, eh, con una tasa mínima, pero tenerlo con ustedes ahorrado, ahorrar. El banco no le va a decir a usted, no vea, este, de, no, eso es mucho dinero lo que usted está metiendo. Eh, mejor déjese usted un poquito ahí por cualquier cosa que le vaya, no, o sea, es, si, es, no se si las cosas son cuenta? legales, son legales. Exacto, cuando yo hago las asesorías, a mí me pasa mucho, porque es que mis metas de cumplimiento son entradas de 200 mil, 300 mil dólares al mes, uh -huh. ¿sí? Mi cartera son más de 2.700 clientes, entonces tengo cliente que, por ejemplo, me pasó esta semana que vendió una propiedad, ¿cierto?, y me doy cuenta que ingresó el dinero, uh -huh. sin avisarme. Uh -huh. Entonces yo llamo a confirmar si efectivamente ingresó el dinero. Eran como unos 50 mil dólares. Entonces me dice, sí, yo vendí una propiedad y lo voy a dejar ahí mientras tanto. ¿Cómo está la rentabilidad? Le muestro la rentabilidad y me dice, ok, está súper bien. Yo creo que lo va a dejar unos tres o cuatro meses. Entonces, si yo no estuviese seguro de la empresa con la que estoy trabajando, de quienes operan el dinero... ¿Yo cómo le voy a decir a un cliente tranquilamente que de 50 mil dólares? Entonces, ahí es lo que tú dices. yo yo Antes, si me dice que tiene más, pues que coloque más plata. Por mí no hay problema porque Correcto. está en una inversión que se ajusta a su perfil, tiene un fondo conservador, que son los fondos que se aplican para corto plazo. ¿Yo por qué le voy a decir que no invierta si está pagando bien? Correcto. Entonces, eh, bueno, acá dice algo muy curioso y dice... Invertir en los mercados de forex, criptomonedas o cualquier mercado de alta volatilidad que lleva consigo un riesgo de pérdida parcial o total del capital. Cuando me preguntan eso a mí, por lo menos donde yo trabajo, me dicen ¿yo puedo perder todo el dinero? Nunca ha pasado. Y la empresa donde yo trabajo lleva 31 años. 31 años lleva. Y nunca ha pasado. Yo llevo... Ya voy a cumplir dos años allá. Y, y no hay un histórico donde alguien haya invertido y haya tenido una pérdida total del capital, claro si tú estás en un fondo de mayor riesgo él tiene una curva de crecimiento, yo entro hoy y mañana puede haber una desvalorización si tengo 10 mil dólares mañana puedo entrar y mirar que hay 9.500 como yo sé que un fondo de mayor riesgo requiere de un mayor plazo porque el riesgo va muy asociado es al plazo para que le dé más tiempo de madurar a la rentabilidad entonces ese cliente que entró perdiendo casi nunca retira cuando va perdiendo, porque él sabe que eso se recupera, y que empieza a ganar, listo empieza a ganar, empieza a ganar y a la larga, cuando va y mira dos, tres años, que es una recomendación a largo plazo, es por lo menos ese tiempo dice, claro yo estoy en positivo pero si yo voy y reviso en esos dos o tres años si ha tenido días negativos seguramente han sido bastantes sí pero Perfecto. esta advertencia que hacen acá de una pérdida total del capital. Bueno, al decidir participar en Diverso FX, pues, dice usted que... acepta asumir toda la responsabilidad de educarse sobre los mercados de alto riesgo y que está 100% dispuesto a recibir posibles ganancias o posibles pérdidas. Bueno, empezando porque la persona que lo invita uno a hacer este negocio, ...prácticamente no conoce nada... ...a mí me invitan... ...y les empiezo a decir... venga, ...esto no funciona... ...porque el riesgo... ...o el perfil de riesgo... ...se determina de la siguiente manera... ...y porque ellos invierten... ...lo mismo que hacía Omega Pro... ...porque Forex... ...porque criptomonedas... ...resulta... ...que yo les digo... ...yo quiero entrar... ...listo... ...usted tiene que... ...abrir una billetera virtual... ...igual que Omega... ...que tenemos que es lo mismo... ...una billetera virtual... ...deposita el dinero para que usted lo pueda, primero comprarle la mem membresía a diverso, eso es lo primero, hay que comprarle una membresía a diverso, esa membresía no va a estar invertida, eso es solo la membresía, uh -huh. qué bobada, <risa> perdóname, pero es una bobada, quien se va a poner a comprar una membresía y hay membresías que vale hasta 5 mil dólares, más de 20 millones de pesos colombianos, eso me parece una total boa y, no, y, y, y lo que dicen normalmente para tratar de esquivar entre muchísimas comillas la ley es no es que nosotros no somos un fondo de inversión, no es que nosotros no garantizamos. La empresa simplemente es tan buena, es tan bondadosa que nos comparte a nosotros la ganancia y esto es algo que ya veo que lo están utilizando este argumento en prácticamente todos los fondos. Es más de lo mismo, tal cual. Tal cual, Emanuel, es más de lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué razón? Yo les decía, bueno, ¿y por qué razón no invierten en títulos de renta fija, por ejemplo? Para asegurar un poco más la rentabilidad. ¿Por qué tiene que ser en el mercado de Forex? ¿Por qué tiene que ser con criptomonedas? Uh -huh. Pero Forex no es lo mismo que ofrecía Omega Pro. Tiene que ser uno... De verdad, ya no tener discernimiento, no, no, no ponerle un poquito de análisis a decir esto es más de lo mismo. Otra vez Forex. Bueno, entonces, eh, entonces dice acá, antes de decidir participar, usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, su situación financiera, sus necesidades, el riesgo y su nivel de experiencia. Por lo tanto, no invertir dinero que no se encuentre en condiciones de perder no, me disculpan, yo cuando asesoro a un cliente, nunca, nunca le digo, por favor invierta dinero que usted esté dispuesto a perder. No, no, no. ¿Qué tal? Ya se asusta. Sí, claro. Pero la gente entonces no lee esto. Yo, si yo leo esto ya me asusto. Dice, en caso de tener dudas, busque el asesoramiento de un consultor financiero profesional independiente. O sea, Juan David, David Muñoz. Que, que les dejen mi número, les dejes mi número. Claro. Eh, yo estoy certificado como asesor financiero del mercado de valores en Colombia. La asesoría que les voy a dar no es para invitarlos a que inviertan donde yo trabajo. Yo nunca menciono donde trabajo. Nunca mi intención es jalar gente para allá. Nunca lo hemos mencionado, ¿cierto Manuel? Es ciertísimo. Entonces, mi intención es asesorarlos y decirles, eso no funciona. Ahora bien, resulta que la regulación empezó desde el año 2006 cuando la superintendencia financiera de Colombia dijo necesitamos un juego limpio, unas reglas para que este mercado eh, de capitales funcione correctamente y para proteger al consumidor financiero, para proteger a los clientes, ¿cierto? Correcto. Entonces, por esa razón, ellos dicen, yo necesito que las personas que van a captar dinero para hacer inversiones en los mercados de capitales esas, esas personas o empresas estén regulados y mu muestren cuál es su proyecto o su plan de inversiones. sí ¿En qué van a invertir? ¿Cómo van a invertir? ¿Cuál es la ficha técnica de, los, de las posibles inversiones que van a hacer para, por ejemplo, un portafolio de bajo riesgo, moderado o de mayor riesgo? ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces, por esa razón... Y yo les explicaba a esas personas, pero les cuesta mucho entender, les digo, el broker es el intermediario para hacer una operación, el calce de la operación. El broker lo que asegura es que lo que yo voy a invertir, ¿cierto? Uh -huh. Esa plata que voy a invertir le sea entregada al que me está vendiendo un activo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a comprar una acción. Entonces yo entrego mi plata, la persona entrega la acción, el título. Y el broker hace ahí como ese intermedio, ¿cierto? Correcto. Llámese que para hacer una divisa que vendría siendo el mercado de Forex, su intercambio de divisa. Entonces yo coloco mis 50 dólares haciéndole una apuesta contra, no sé, contra el dólar canadiense. De tal manera que hasta donde yo aguante, como esté el cambio de la moneda, se dé el calce donde yo ya me retire y diga, listo, hasta aquí voy, ¿cierto? Y los 50 dólares que los aposté contra el dólar canadiense, contra esa valorización, entonces haga ese intercambio. Entonces dice, señor Juan David, tome esos 50 dólares eh, canadienses, ¿cierto? Se valorizaron de esta manera. Me, me, me llama mucho la atención, eh, Juan David, que, que, que utiliza la, la palabra eh, apostar, porque vamos a ver, hasta cierto punto no hay uh -huh. persona en, en, en el planeta Tierra que pueda saber exactamente cómo va a estar el mercado en, en, en, en el momento que está operando. Eso es imposible. Eso hasta Warren Buffett, que es el mejor trader uh -huh. del mundo que ha hecho. Eh, y, y es así. La persona que ingresa, claro, obviamente tiene muchísimas más posibilidades de ganar una rentabilidad si ha estudiado si ha analizado uh -huh. cómo es que se comporta claro. el mercado y ya sabe cómo es que va a estar en cierto momento, pero no es nada fijo, es 100% una apuesta al hacer trading Exacto, exacto entonces, esa es, esa es la función del broker, él me sirve de intermediario para que la función o la operación que yo vaya a hacer se reparta o se, o se cumpla ¿Cierto? Ese pago pues para, para las dos partes. Él es un intermediario. Cuando una persona entonces, ¿qué me dicen ellas? No, el broker no va a operar por usted. El broker, eh, ellos ya tienen un broker. Uh -huh. Lo que van a hacer es que tienen unos traders que son unos genios, son los gurús de las finanzas y ellos van a operar por usted. Vuelvo y les explico. Si alguien va a operar por mí, la superfinanciera en Colombia dice, venga, venga. Usted va a captar dinero para hacer unas inversiones. Necesito que usted se regule. Necesito Correcto. que usted se registre. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Cuando se hace con el tema de criptomonedas, que no invertimos en dinero fiat, ¿cierto? ¿Qué buscan ellos? Convertir ese dinero fiat en criptomonedas, ¿sí? Con el fin de no ser rastreados. Por tal razón, cuando ustedes van a mirar el tema de criptomonedas, ante la superfinanciera ellos hasta este momento dicen, yo todavía no me meto ahí porque no, no tenemos en este momento los registros o, o la regulación para las criptomonedas como tal, para poder hacer todo el rastreo entonces por eso muchas personas o, o empresas eh, lanzan al mercado criptomonedas y, aún, y no se regulan, sigue siendo lo que llamamos ese, ese mercado descentralizado donde ellos se aprovechan de que, si bien no hay una regulación para, digamos, por parte de la superfinanciera, para que por medio de estas criptomonedas se hagan inversiones, ¿cierto? Porque, para, corrijo hay algo, o sea, o aclaro algo, para las inversiones sí hay regulación, ¿sí? O sea, yo las inversiones entregarme... tradicionales en, moned en dinero fiat. Exacto. Para el tema de, yo ofrezco un servicio de inversiones, tengo que regularme. Hasta ahí claros. Yo ofrezco el servicio de inversiones, tengo que regularme. Ok. Este tipo de monedas digitales, pilas, esto sí es el complique de la regulación. Entonces, ellos utilizan ese mecanismo para captar el dinero de tal manera que por ese lado después dicen su dinero se perdió y de malas. Pero como están ofreciendo un servicio de inversiones, es donde sí tienen que regularse. Ahí es donde viene. ¿Y por qué multan a, a Maya en Omega Pro? Porque está ofreciendo unos servicios financieros sin ella ser un consultor financiero, un asesor financiero profesional. Y, en y, este y caso... algo que he notado, Juan, es que utilizan un argumento eh, eh, tan tonto, tan básico, que ellos lo que le dicen a la gente es es que lo tenemos que hacer así. Porque los banqueros no quieren que usted gane dinero. Las, las entidades como la superfinanciera, a ellos no les sirve que usted gane dinero. Entonces, toda toda su narrativa se basa en que los malos son los buenos realmente. ¿Por qué? Porque la superfinanciera lo que quiere es, obviamente, que este tipo de estrategias que, que están utilizando no surjan y no pase lo que pasó con Omega Pro. Que muchísimas personas no eh, perdieron su dinero y que esté regulado. ¿Por qué? Que, que esté regulado implica que paguen impuestos. Que pague impuestos no quiere decir que sea malo. ¿Por qué? Porque todo en, en, en la mayoría de países latinoamericanos lo que paga impuestos está regulado. Justamente eso es lo que busca la superfinanciera. No es que ellos quieran eh, que la gente gane, no gane dinero que se mantenga en la pobreza no lo que están buscando es justamente esto que está pasando con omega Pro, que no se vuelva a repetir tal cual así es entonces eh, por esa razón es que utilizan este tipo de mecanismos de monedas es lo mismo todos son lo mismo quieres invertir en válidos tienes que hacerlo por medio de eh, una billetera virtual ¿Quieres invertir en diverso? Tienes que hacerlo por medio de una billetera virtual. Querías invertir en Omega Pro? Tienes que pasar el dinero por medio de una billetera virtual. ¿Y por qué no un dinero fiel? Bueno, hasta ahí, digamos que espero haberles aclarado. Otra, entonces, acuérdese, cuando la persona capta sus recursos para invertirlos, él debe estar regulado. Él debe estar regulado. No que lo van a operar en los traders, no el broker. No importa el que lo vaya a operar, tiene que estar regulado. ¿Ante quién? Ante la superfinanciera. ¿Listo? Se negociar con distintas divisas. Puedes negociar euro contra dólar, dólar contra yen, dólar americano contra dólar canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Entrar en un precio o bien en compra y vender cuando esté más alto o en venta. Esto es lo mismo de siempre. ...en Santo Domingo. Y, pero ahora más diferencial diverso de todo lo que existe hoy en día... Vamos a buscar por acá. en Ah, otra cosa. Él dice, me lo salte en esta parte, pero si ven el video, lo buscan en YouTube, él dice, ¿por qué diverso? Porque iniciamos así y en cualquier momento podemos ir agregando otros productos. ¿Sí? O sea, no es nada él... que ya esté establecido. Exactamente. Todo lo van montando o sea, sobre que... la marcha. Claro, imagínate, yo invito a un cliente a... que es de un perfil conservador y después digo... No, pues a nosotros se nos ocurrió que en vez de comprar títulos de renta fija, vamos a, a pasar toda la inversión a acciones. Eso, acciones ya es un mercado de alta volatilidad. Entonces, ¿eso tendría que ver con el perfil del inversionista? No. Entonces, ¿qué van a hacer con tu dinero? Invertir en lo que les dé la gana, supuestamente. Acuérdese, es un ponzi. Nunca se invierte el dinero. Se paga de las mismas inversiones que hacen las personas. De ahí pagan las ganancias. Por la, diversidad, divers, perdón, por la diversidad del catálogo que vamos a ir teniendo eh, a lo largo del, del tiempo. ¿Qué es el mercado de forex. Es un mercado en el que, como he dicho antes, se negocia con divisas que funcionan 24 horas, 5 días a la semana. 5 días a la semana, que no pase como Omega Pro que opera ¿Qué? los sábados. <risa> y alguna persona le dije de frente, sí se dio cuenta que subieron una rentabilidad, eh, bueno, unas ganancias obtenidas de un fin de semana, y me dijo, es que las criptomonedas se operan los fines de semana. O sea, para todo tienen la respuesta. Ahora bien, dice que operan 7 trillones promedio al día. A ver, para que no sean tan bobitos. Los 7 trillones puede que sean verdad. Porque son divisas, es plata. Pues sí, pueden haber 7 trillones circulando en el mercado de forex. Normal, o sea, eso no... Eso no tiene por qué hacernos creer que, uy, no, es que por eso nos vamos a volver ricos. ¿Sí? sí, si los operan, puede que sea verdad, pero son monedas. Es como ponernos a decir cuánta plata circulante hay ahorita en Colombia, cuánta plata circulante hay en Costa Rica. Pues son cientos de millones. Sí, es un número pero... que no nos dice nada. Nos dice, sí. el, eh, te voy a depositar en el Banco de Vivienda. Y el Banco de Vivienda todos los días eh, recibe... 10, 15 mil millones de dólares, y por eso es un negocio fijo, porque yo le estoy pagando por medio de una cuenta de la vivienda. O sea, es totalmente estúpido lo que ellos dicen. Eso es exacto, ese ejemplo me gusta mucho. Es una bobada, uh -huh. Eso es una OBA. Que puedes operar desde cualquier dispositivo, ya sea una computadora, medio. ¿Qué es lo que ofrecemos? Bueno, pues ofrecemos un servicio de trading para 12 meses, dependiendo de la membresía que se compre. Con las ganancias que también vamos a ahora y para empezar a hablar capital 100% disponible en tu control y disponible en broker ganancias en automático interés compuesto y multiplicación de capital en broker ganancias en automático, interés compuesto y multiplicación Emanuel, ¿te suena el interés compuesto? <risa> sí, de hecho ya habíamos hablado eh, de Omega Pro sobre cómo esto no era un interés compuesto real Tal cual. Entonces, me voy a permitir en este momento, yo hice un ejercicio, pero como lo tenía en la otra computadora, le voy a tomar una imagen y la voy a compartir por acá, uh -huh. para que miremos un ejercicio del supuesto interés compuesto. ¿Te parece? Vale. Me encanta cómo utilizan gráficos así que se vea todo súper complicado, súper tecnológico, eh, que todo se vea así súper moderno, simplemente para hacerle creer a la gente de que eh, esto es complicado y la mejor manera que usted puede obtener para hacer trading es con nosotros. Es vergonzoso, de verdad, esto, no sé, aprovechan el desconocimiento de las personas. Mira, yo le dije a la persona que me invitó a, a que, me, que le escuche esto, explícame el interés compuesto. Tranquilo, yo ahí censuro me... lo del WhatsApp tuyo, que se ve Ahí, ahí te parece bien, ahí Ajá. se ve. Listo, sí, sí, sí se ve. Bueno, bueno tú editas y... Para que... Me, no Ejemplo, un loca, aparentemente no suena una ganancia extravagante aparentemente, cierto uh -huh. el 10% pongámosle que esto que es el 0.5 diario operando 20 días al mes, 0.5 entonces cuando vemos la presentación de diverso busquen los videos hay una entrevista que hace un señor Tony que les advierto, Tony es uno de los promotores y fundadores de esto. Ya tuvimos un encontrón. Por ahí le envié a Manuel la respuesta uh -huh. profesional que me dio, diciéndome que fuera a tratar mal, pero a mi madrecita. Mira, brother, no tengo nada que ver, nunca tuve nada que ver con Mega Pro, pero vas a criticar y vas a ofender a la de tu madre. ¿Me oye? La de tu madre es a la que vas a ofender. Te voy a bloquear y te voy a reportar sope... Muerto de hambre estúpido, no sabes lo que estás hablando. Que hagas en la red que te parió, pendejo. Entonces, eh... Y es un tipo que uno lo ve en los videos y se ve así súper profesional y una persona que aparenta tener mucho conocimiento del tema y es todo lo contrario. Y es amigo de Juan Carlos Reynoso, me lo confesó, Ajá. ¿cierto? Sí, Entonces, sí Manuel, sí. si tienes la imagen por ahí, la compartes, yo te la compartí en WhatsApp, no sé donde no. le dije, esto es lo mismo que Omega, me dijo, no es sostenible, yo conozco al, al fundador y no es sostenible, le dije, eso es un Ponzi, ¿cierto? Y me dijo, posiblemente. <risa> posiblemente, bueno. Entonces, 10% mensual. ¿Cierto? Vamos a mirar la inversión más la rentabilidad, $1,100, ¿sí o no? Uh -huh. Mes 2, reinvertimos porque es interés compuesto y esperamos un 10% de rentabilidad. Y si hacemos todo el ejercicio, al final del mes 12 tenemos $3,138 dólares. Si yo empecé con $1,000 dólares, tengo $2,138 de ganancia. Que eso viene siendo un 200% más de lo que invertí en 12 meses. Un 200. En solo 12 meses. ¿Sí? Correcto. Se ve un interés pequeño, ¿no? Es que solo te estamos pagando un interés del 10%. ¿Esto qué es? pilas Las tasas se, se denominan, cuando es interés simple, tasa periódica o nominal. ¿Cierto? Uh -huh. Bueno, existe tasa periódica porque la tasa periódica solamente estamos hablando que sería a, a un determinado tiempo, digamos un, un mes, dos meses, seis meses, sí. La nominal pues ya es la nominal en interés simple a un año y la efectiva anual a un año, que es el interés compuesto, ¿no? Efectivo anual es igual a interés compuesto. Aquí voy a hacer una claridad. Me invita alguien a un negocio de interés compuesto, le digo... ¿Cuál tipo de tasas existen? Porque entonces no lo hacemos mejor en interés simple o en una tasa periódica, de pronto me da una mejor ganancia. No me entiende, no me entiende. Le está, hablando, la... le está hablando en chino. Exacto, y ellas mismas, o sea, las personas que me invitaron me dijeron, la verdad, siento que usted me está hablando en chino. No le entiendo un carajo. Entonces le decía, porque ustedes son muy buenos para replicar lo que les dicen que, que digan más no, no tienen un poquito de pronto de, ¿cómo se dice eso?, criterio. Sí, son muy buenos eh, en, en técnicas de convencimiento, más no en análisis. En análisis, poco. En <risa> técnicas de convencimiento son muy buenos. Yo les decía a ustedes, son muy buenos comercialmente, qué lástima que estén en esto. Bueno, entonces... ¿Es, eh, esa gente, Juan, si se dedicara, por ejemplo, a venta de automóviles a venta de bienes raíces, esta gente ganaría inclusive muchísimo más por simplemente el, el, el, el, la, la, la práctica que tienen, la facilidad que tienen de palabra. Vea, yo les les esta gente les aseguro que venderían propiedades casas a cualquier persona. Un montón, son muy buenos, son muy buenos. Y de hecho lo han hecho, hay personas acá en esto, que han sido comerciales y saben que la plata uno no se la gana fácil, pero son buenos vendedores y han visto plata, pero les da pereza. Ya les sí. da pereza en un trabajo tradicional, cumplir un horario, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Entonces prefieren este camino, entre comillas, fácil. Bueno, ganancia total, 2.138. Crecimiento neto con interés compuesto, 213.84. Entonces, mire. aparentemente crecer un 10% de los 200, 200 pero en menos tiempo, en 12 meses. Eh, teniendo en cuenta que adicional debe. Ah, bueno. Bueno, acá eh, supongamos que la rentabilidad sea menor que la final de 12 meses. Que se duplique solamente la inversión, es decir, meto mil, recibo dos mil. Eso sigue siendo mucha rentabilidad, Demasiado. un 100% en un año es mucho. Y adicional a eso teniendo en cuenta que la empresa debe generar ganancias mm. para ellos y se supone que para las comisiones y etcétera, etcétera. Y los etcétera. viajes y los premios y todo eso. Exacto. Entonces, bueno, por ese lado eh, quería mostrarles eso. Vamos a mirar aquí cómo hago para devolverme a la de YouTube. Omega Pro tenía un plan de compensación en donde usted podía ganar hasta cinco veces su inversión. Aparte ¿Sí? de los bonos, si usted se ponía a hacer red. Entonces imagínese lo insostenible que es eso. Si una persona entraba con 100 dólares y quintuplicaba su inversión en menos de un año... Dependiendo de lo que durara haciendo Red Y aparte de eso Los bonos por cada persona que metía O sea, usted metía 100 dólares Y en un año terminaba ganando hasta 1000, 2000, 3000 dólares O sea, eso es insostenible 100% Exacto, eso es insostenible Capital. Mira por acá vamos Capital. a Ya nos queda Capital. poquito tiempo Capital disponible desde el primer día sin bloqueros ¿Qué quiere decir? Bien, cuando alguien adquiera una membresía De nivel sobre PX A ver va a recibir un enlace para registrarse en un broker independiente que no tiene nada que ver con diverso, es un broker. El Entonces, broker no tiene nada que ver con diverso. Aquí, ¿qué están haciendo de antemano? Lavándose las el manos. El <risas> que quieran decir que hubo pérdidas, dicen que fue culpa del broker y no culpa de ellos. Correcto. Todo lo sé, Juan, Que de hecho, eh, Juan, con, con Broker Group, el, la, la página, ese era el plan. Hacer creer a la gente que si se perdía el dinero era Broker Group. Pero nosotros descubrimos que realmente no, eh, dentro del código fuente de la página estaba Evolve, Evolve Market. Ok, llamamos a Evolve ¿Sí? Market y nos dijo, no, ellos nos copiaron la página. Entonces resulta que es el mismo Omega Pro. Cuando se destapó esto, cambiaron absolutamente todo y di dijeron, no, mejor vamos a pasarnos a hacer una plataforma nueva que se llame Go Global. Y esa es una página que recién, recién la acaban de crear. Sí, ellos mismos. Go Global, bueno, es lo mismo. La misma porquería. Pero, ahora bien, nos queda un minuto y ya creo que nos toca volver a, a hacer otro enlace. Si me preguntas a mí, la intención de Go Global para mí no es captar nuevas personas, honestamente. Todo el proceso de la creación de Omega Pro hasta su caída ya estaba pensado. Que el Exit Scam incluía el relanzamiento. Que no importa si no entra gente. Ya no importa. Eso ya estaba dentro del presupuesto. Crear eso nuevo. Con el fin de olvidar Omega Pro. Es uh -huh. decir, que la gente se olvide de Omega Pro. Entonces, el traslado al broker. Reclame por allá. Espere, espere, espere. Y finalmente, el relanzamiento ahora de Go Global que viene. Para que la gente no demande. Para que la gente no denuncie. Y Juan Carlos Reynoso cada vez es menos vivo. Listo, Manuel. Entonces mira acá lo que tarda años en lo tradicional. Ay, Dios mío. Lo que decíamos, hablan mal de bueno, los bancos. Claro. Con si lo quisieras hacer de la manera tradicional, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Eh, los bancos a los de que para uno con 15% anual, se tardarían 80 a 87 años para duplicar. Hay otro tipo de productos, pues prácticamente lo mismo. Nosotros con el poder, del interés compuesto, eh... 87 años para duplicar. El poder del interés compuesto. Entonces aquí dice, participación, mil dólares. Ganancia interés simple, 150. Ganancia 12 meses, interés compuesto, 4.652. 4.000, estás triplicando, está el 300%. ¿Sí? Correcto. Pero ahora, como ellos lo ven. Eh, tomando en cuenta el capital estás cuadruplicando, pero ya sabemos que eso, es, eso no es... Eso atractivo. es imposible, Manuel. El <ríe> interés compuesto sí lo ofrecemos, sí se reinvierten Los fondos de inversión, las pensiones voluntarias, o sea, eh, el, los ETs vienen con interés compuesto. ¿sí? La tasa te la dan en efectivo anual, que es interés compuesto, uh -huh. pero jamás en la vida... Jamás en la vida con el poder del interés compuesto en 12 meses, tú lo triplicas así. Bueno, les voy a explicar algo acá. Resulta que alguien en algún momento me decía, no me acuerdo una persona que hacía un, un esquema multinivel legal. Ese es un esquema multinivel legal que se llama Gano Excel. Como va, güey, esta gente. Eso es lo misma vaina. Me decía, Juan, y si yo hago una inversión allá donde usted trabaja, y bueno, que. Un portafolio, cuánto me rentaría, no sé qué, ta, ta, ta. Y bueno, con un millón de pesos, si nos va bien en este portafolio de mayor riesgo, ¿sí? En un año, podrías ganar por un millón de pesos colombiano, eh, podrías ganar alrededor de unos 120 mil, 150 mil pesos. Uh -huh. Por un millón de pesos. Entonces, me decía, uy, pero yo compro y vendo unas bolsas de café y a cada bolsa de café le gano el 50%. O sea, ah, yo me acuerdo de eso, a mí me lo ofrecieron. Eso, vale, voy a poner un ejemplo, 10 mil pesos colombianos, lo vendo en 15 mil pesos. Claro, le gano hasta el 50, súper bien. Pero le decía, ahí estás haciendo tú una labor de comprar y vender como el que compra, me imagino que allá en Costa Rica venden aguacates. Correcto, sí. Un aguacate en un dólar y lo venden en un, en un dólar con cinco. Uh -huh. ¿Sí o no? ¿Puede pasar? Aquí de he hecho en... hay, hay un, un, un, digamos, yo no sé si en Colombia también, hay un, un comercio, una plaza pública que llegan eh, agricultores de todo el país. Se, llama, se, ajá, sí. se llama la Feria del Agricultor antes, hace mucho tiempo, el 100% de la gente que iba ahí eran agricultores que ellos mismos sembraban lo que vendían, ¿Sí? producían. Actualmente, la gran mayoría de lo que hacen es eso, le compran al agricultor y van a la feria del agricultor a vender. Exacto. Entonces, mm. mira, en cuanto a al tema de, de, de algo, es que son negocios diferentes, es lo que yo les decía yo, son negocios diferentes. Tú no puedes comparar en un negocio tradicional también llegas a duplicar dinero comprando y vendiendo algo, ¿sí? A lo que tú dices, yo vivo muy cerca de esa gran plaza donde llegan todos los eh, agricultores, ¿sí? Y entregan los bultos de papa, de zanahoria, y los venden allá al por mayor y uno puede ir a surtir allá al por mayor. Entonces uno vaya y compra una canasta de aguacates en 100 mil pesos y la puede vender en 150 o 200 mil. Es diferente, y por eso dice, pero, pero, porque a uno se le hace mucha plata cuando haciendo algo como los aguacates, por ejemplo, eh, lo puede lograr, duplicar el dinero, porque es un negocio totalmente diferente, y ese negocio de tu abrir un local, ¿cierto?, Correcto. abrir un local, ofrecer o pararte en una esquina, Están ofrecer los calle. productos, uh -huh. requiere tu tiempo, transporte, tu alimentación, hay unos gastos implícitos ahí. Entonces, bueno, si duplicas o triplicas el dinero, seguramente no todos van a ser netos. No todos van a ser netos. Entonces, en eso, si les digo, el negocio, o sea, las inversiones en el mercado de valores son totalmente diferentes. Las rentabilidades son muchísimo menores. Muchísimo menores. Adicional, ¿por qué? Hay que sacar los costos, ¿cierto? Que tiene... Eh, el tener un personal especializado para que hagan las operaciones y tu dinero esté seguro ¿sí? si de pronto necesitan un custodio de valores un intermediario etcétera eso tiene unos costos implícitos pero la rentabilidad es mucho menor mucho menor que lo, un negocio tradicional ¿sí? mira aquí dice ganancias pasivas hasta el 20% mensual netos o sea eso es demasiado eso es de, si yo le digo a alguien el 20% efectivo anual ya me dice, oiga esa inversión está increíble está buenísima ahora imagínese el 20% mensual netos y la gente se deslumbra pero no se puede no se puede, en el mercado de valores no se llegan a unas ganancias tan exorbitantes, eso no es así si en un día ganas muy bien es posible que al, al otro día no, eso es muy variable y para que digas que en el 20% mensual netos Tendrían que ser 20 días todos los días ganando muy bien. Sí. Todos los días. Y eso no, no tener existe. un día negativo. Imagínate eso. Entonces, miren esto. Peor que Omega Pro. De, dice, de mil dólares, interés compuesto a 12 meses, mil Ah, 22, ellos 650. lo hacen a 12 meses, mucho menos que en Omega Pro. En Omega mucho Pro eran mejor. 16. Luego lo pasaron a 26. Es impresionante. Mira eso. más Que teniendo un tiempo de capital, se multiplicaba mucho más rápido que si iba retirando eh, rentabilidad o si iba retirando beneficios. esto es un ejemplo meramente informativo con un interés de un 15% mensual. Una persona que está eh, invirtiendo mil dólares con un interés de una media de un 15%, ganando 150 dólares de realidad el primer mes con interés simple, o durante 12 meses con interés simple, que quiere decir que todos los meses retira su beneficio, ganaría 150 meses y con un interés compuesto en 12 meses serían 4652 dólares. Aquí hago un par. Vamos por un ejemplo. Emanuel, tú me invitas a mí a un curso de inglés y tú vas a ser mi profesor, ¿cierto? Y me dices la manera correcta de escribir en pregunta es la siguiente, ¿cierto? En inglés. Si yo invito a alguien a realizar un negocio de interés compuesto, ¿por qué todo me lo ofrecen interés simple en la manera de escribirlo? Si usted me está invitando a un negocio de interés compuesto, por lo menos tómese la molestia de, de saber escribir la tasa. Es... <risas> Exacto, tómese la molestia de escribir la tasa de la manera correcta. No está mal el concepto de interés compuesto, es reinvertir los intereses. Eso está bien, el concepto está bien. Ahora bien, si el concepto está bien, ¿por qué todo el tiempo nos muestran interés simple? ¿Sí ves? Porque no dicen la tasa efectiva anual es tal, que es la forma correcta de escribir el interés compuesto. ¿Por qué no saben? Porque es un argumento y, y no hay nada peor que mezclar mentiras y verdades. Porque cuando es una mentira digamos que totalmente todo el argumento es falso, falso, falso, falso, falso, bueno, es más fácil detectarlo. Cuando te mezclan verdades con mentiras, ahí es donde se enreda la persona y es más difícil desenmarañar esto, poco más difícil. Por eso, por eso hacemos estos videos para decirles, "Oiga, no se deje enredar con ese tema del interés compuesto, que eso existe hace muchísimos años, muchísimos años." Correcto. Y le, y la persona que me mostró el el negocio este diverso, le digo ¿qué es el interés compuesto? y me dice, ¿usted alguna vez ha visto que si las personas se quedan en mora en una obligación financiera le cobran intereses sobre los intereses? ¿Qué desalentador Para respuesta? él eso es interés compuesto Para él, esa es la forma de explicarme el interés compuesto ¿Sí? Eso es diferente, cuando una persona se queda en mora, le pueden cobrar intereses de mora Voy a poner un ejemplo, en este momento el interés de mora, eh, el, el interés de tasa de usura está en promedio del 3% mensual. Es decir, si tú me cobras el 3.5 ya estás siendo usurero, pero tienes un, un tope para que no seas usurero de cobrarme el 3%, esa es la tasa tope, Ajá. esa es la tasa tope de usura, para que ya más de eso es usurero y eso es ilegal, y etc. Listo. Una, el banco me presta una tarjeta de crédito al 2%, pero me dice, si usted se queda en mora sobre la deuda, le empiezo a cobrar intereses a tasa de, de usura, ¿sí? a tasa tope de usura. Entonces, si yo le debo 100 mil pesos, ya me empiezan a correr intereses si entro a mora, no sobre el 2%, sino sobre el 3%, a la tasa tope. Eso es diferente. Aquí he hecho en Costa Rica a, hace como un año regularon mejor esto porque pues, aprobaron la ley de usura. Anteriormente, si una persona eh, pedía un préstamo de 100 mil colones y duraba 10 años sin pagar, eso le seguía generando a usted durante esos 10 años y usted cuando se daba cuenta tenía 30 millones de deuda por una deuda inicial de 100 mil colones. Actualmente, eh, esto ayuda mucho a que la gente eh, se proponga a cancelar una deuda. Le bajaron ese techo, pero a, ni a niveles donde le dijeron, ok, si esta persona sacó si mil colones, la, el interés no puede sobrepasar, por decirle algo, el, el millón de colones. Pero antes de esto había gente que una deuda muy pequeñita se le iba haciendo hasta que llegaba un monto que definitivamente si no puedo pagar si mil colones muchísimo menos 10 millones de colones pero no es lo mismo, es totalmente diferente mire, y yo sé que hay personas que van a ver esto con un poquito de criterio si ustedes se meten en esto entonces díganle a la persona que lo, inver... que lo invita a diverso bueno, quiero ver operaciones en vivo y en directo de esos traders que son los gurús de las finanzas para mirar en qué, qué operaciones hicieron y cuánto les dejó de ganancia. ¿Omega Pro mostró alguna vez en vivo la operación? Jamás. Jamás mostró una operación y, en vivo. Y te digo, te digo algo, Juan. Eh, esta, esas empresas, cada vez que caen, la van mejorando, la van mejorando. Y ya hay unas que sí están mostrando operaciones en vivo. Y lo están haciendo, pero... Te voy a explicar cómo es que lo hacen. Lag, porque Ajá, que le, ponen, le ponen lag de unos segundos y dejan a un bot haciendo operaciones. Entonces lo que, lo que están mostrando en tiempo real tiene un, un tiempo de friseo que le da chance al bot de hacer esas operaciones para mostrarle a usted en tiempo real, entre comillas, que están teniendo ganancias. Entonces cada vez lo van perfeccionando a niveles que es más difícil de detectar. sí. Esa, esa ya la había escuchado, vi los videos también que mostraban con, eh, bueno, eh, me parece que reaccionaste a un video que uh -huh. era, o el hombre mostraba cómo con un Excel uno alimenta uh -huh. un Excel. Es... Entonces, es, exacto. Entonces, bueno, el, así funcionan los simuladores cuando uno empieza con el tema de los brokers. Los simuladores funcionan muy parecido. Entonces, ahí les doy un tip. Resulta que muchos simuladores... Cuando tú haces las operaciones, ganas. Porque eso está con un lag bastante grande. Y entonces la recomendación que te dan y todo va a la fija. Y cuando tú empiezas a invertir en vivo y en directo, no es igual. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? es Porque ellos tienen un lag y en el simulador te hacen creer que te están dando correctamente la lectura y que salió todo perfecto. Bueno, okay. entonces... Eh, eso es, lo que, eso es lo que quiero aclarar. No está mal el concepto de interés compuesto, pero ni siquiera saben cómo se escribe o cuál es la manera correcta de escribirlo. Es como es como decir, sí, hola, suena como si fuera OLA, pero se escribe con H. Punto. Así sí. pasa con interés compuesto. Se escribe efectivo anual. ¿Por qué no lo usan? Si saben tanto. Ni siquiera. Es un argumento y ya. Sí. Esto ya me da hasta el mal genio pero, pero, ver esta, espérame, esta <risa> barbaridad. Automático, 100% en automático. El cliente no tiene que hacer nada, solamente... Traders, trading 100% en automático. 100% en automático. Y les explicaba, yo, yo trabajé en un fondo de inversiones que se llama Protección antes de donde estoy. Y tenían algo que llama Protección Smart. Y era un tercero de una mesa de inversiones al cual le pagaron. Y no no fue exitoso. La rentabilidad bueno, fue muy chiquitica. ¿Sí? ¿Y qué decidieron hacer ellos? Cancelar esa, ese sistema en, en automático, no daba prácticamente nada de rentabilidad y que la mesa de inversiones de protección lo siguiera haciendo. ¿Por qué? Resulta que en inversiones hay algo que se llama el fundamental, o sea, sea el, el argumento el fundamental para saber qué decisiones tomar. Entonces, hay que leer noticias. ¿Qué decisiones tomaron en Estados Unidos el, en la Fed? ¿Qué ha pasado en la bolsa de Nueva York? ¿Cómo se está comportando el Standard Poor's? La moneda más importante es el dólar. ¿Qué comportamiento tiene hoy frente a otras monedas? Etcétera, etcétera, etcétera para tomar decisiones. Por esa razón, en automático o oh, un robot no puede tomar las decisiones para operar el trading y ser totalmente exitoso. ¿No ha podido Warren Buffett sí. operar <ríe> en automático? De hecho, Warren Buffett decía que él, eh, eh, en, en uno de sus libros, él dice que la gente ve solamente lo que él ha ganado. Pero él dice que él ha tenido operaciones donde ha perdido más de 10 millones de dólares. Y eso la gente Bien. no lo cuenta. Pero un trader, un trader profesional sabe que sí o sí van a haber pérdidas. Lo que ellos hacen es que para mantenerse con una ganancia, lo que hacen es simplemente, son tan buenos que tienen más ganancias que pérdidas. Si él perdió 10 millones de dólares, él recupera en futuras inversiones. Donde nosotros, o sea, donde yo trabajo actualmente, hay un portafolio de mayor riesgo que tiene el índice de la TRM, ¿cierto? Que es la tasa representativa del mercado del dólar versus el peso. ¿Cuánto están creciendo los pesos o decreciendo versus los versus los dólares? Obviamente, entre más pesos tengo que pagar por un dólar, pues estamos decreciendo. Entonces, resulta que eh, lo que tú dices es totalmente cierto. En algún momento se va a perder. Entonces, alguien me dice, bueno, yo invierto en este, ¿puedo perder? Claro, hoy el dólar está a $4,800 y si mañana está a $4,700, este portafolio, vas a ver una baja caída. Y le pregunto al cliente, pero... Hace tres o cuatro años atrás, ¿cuántos pesos pagábamos por dólar? No, estábamos pagando tres mil pesos por dólar. ¿Y cuánto pagamos hoy? Cuatro mil ochocientos. Entonces te respondo la pregunta, el que invirtió hace tres años a hoy, ¿va perdiendo o va ganando? Dice, Ajá. ah, no, sí, claro, va ganando. ¿Y ha perdido? Ah, sí, porque el dólar ha tenido una variación. Ajá. Y hay días en que ha perdido, porque llegamos a tener dólar por encima de cinco mil pesos. Y esos, esos días se subió mucho el portafolio. Ahorita está como de 4700, algo así. Se bajó. Entonces, si sí pierden lo que tú dices, Sí se pierde. Pero, ¿cómo es posible que aquí uno le digan que van a tomar estas decisiones en automático para hacerlo a uno millonario? Creo que tú lo has dicho, otras personas lo han dicho. Nadie crea un sistema de inversiones para hacerlo a usted millonario. Ahora bien, si estas personas hacen millonarios nuevos. Todo, todos los días o bueno, sí, van a ser los nuevos millonarios ¿estos CEO los encuentras en el ranking de las personas más ricas del mundo? No. Eso, es, eso es algo vale. que, que a mí me pone a pensar, porque vamos a ver si don Juan Carlos Reynoso si don Mike Sims, si don todos estos señores que crean Omega Pro tienen la fórmula secreta para triplicar el dinero en 16 meses si usted se pone a sacar cuentas en cuestión de 15, 20 años, ya ellos eh, tienen, o sea, si meten 10 millones de dólares y en 16 meses tienen 3 millones de dólares, pues ven a meter esos 3 millones de dólares y en 16 meses tienen 9 y los van triplicando cada 16 meses, en cuestión de unos 20, 30 años ya superan a Jeff Bezos, a Elon Musk. ¿Por qué usted no Imagínate. lo ve en el top de, de los millonarios más acaudalados? Exacto. ¿Que roban mucho? Claro, van a estafar a mucha gente. Eso sí es verdad. No para volverse los más millonarios, porque no les alcanzaría con lo que se roban para estar entre el top de dos, pero roban mucha plata, mucha sí. plata. O sea, lo que uno se puede tardar de pronto en trabajar toda una vida Ellos para tener lo que, lo que toda una persona quiere, tener dos, tres propiedades, dos, tres carros, viajar. Uh -huh. Eso es lo que uno se puede tardar incluso una vida trabajando honestamente correcto uh -huh. para lograrlo y ellos lo logran con una estafa esta, sí, eso es verdad pero ¿cuánta a cuántas personas roban y cuántas hay hasta un testimonio de militar que se, se endeudó en tres bancos yeah. se endeudó en tres bancos un capitán acá en, en Colombia y, y ahorita cómo va a responder a los bancos imagínate, entonces a mucha gente la roban y la dejan muy, muy grave no, y Juan Carlos Reynoso decía, pero es que ¿quién le dijo a usted que se endeudara? Esa no es la manera correcta de trabajar, claro, ya cuando todos los líderes le habían dicho a la gente que se apalancaran de créditos en los bancos, ya cuando todo el mundo, todos los, los líderes habían sacado su ganancia. Y ahora sí Tal dicen cual. la verdad. Sigamos escuchando hasta en este Por las personas a las cuales le vamos a ofrecer hacerse una profesión dentro de Diverso, hacer su plan de carrera. Y ahí obtendrán beneficios, bono por referidos, que es el bono directo que ahora bono de ingreso residual, bono binario y plan de carrera. Hay cinco maneras de poder participar: cinco membresías distintas. Las membresías. De lo que tú estés buscando, tendrás la opción de elegir entre cinco membresías. Hay una que es muy simple: es una membresía de posición que tendrá una duración solamente un mes y que solo se podrá comprar una vez no te va a permitir el sistema comprar todos los meses la membresía eh, de posición pero esto es para personas, bueno, que quieran posicionarse y ver cómo va funcionando el negocio y solamente tendrá ganancias de eh, trading de un mes y el bono directo del primer nivel después tenemos la membresía de 129 dólares que ya cobraría un 7% del bono binario que va claro, explicaré, ganar hasta 300 dólares diarios y tendría 12 meses de trading y cobraría del bono directo y de ingresos residual. Membresía Excelente, que es una membresía de un coste anual de 250 dólares, 8% de binario, hasta 1.000 dólares diarios y 12 meses de trading más bono directo e ingreso residual. Membresía profesional, 500 dólares, 9% de binario hasta 2.000 diarios y exactamente igual que las anteriores. Excelente y base, 12 meses de trading, bono directo e ingreso Mientras residual. Mientras más grande sea la membresía, más es la ganancia. De 12 de sí. Binario, hasta 10.000 diarios y no se directo ingreso residual. Eso es como ya, darle un dulcecito a la gente de, que está muy enredada en, en estos temas y decirle, vea, usted tiene 500 dólares, pero si mete 1000 dólares va a ganar más. Entonces ahí es donde ellos empiezan a ganar más dinero todavía. Entonces pues ponle cuidado cómo viene lo del bono binario y, y demás. Resulta, bueno, este esquema es un poco más enredado que el de Omega Pro, pero es la misma porquería a la larga. <risa> Primero vende la membresía. Usted quiere entrar, entra con membresía. Pero lo que tú dices, pero mire, un mes de trading gana solo el primer nivel, no sé qué. El segundo, 129, cobra el 7% del binario. Después el 8, el 9 y el 12. Entonces, ¿qué empieza? Si tú ya tienes 250, meterle los otros 250 dólares para que cobres el 9. Ah, pero si tú tienes 500 dólares, consíguete otros 500, más bien compras... El mil, y el de paquete mil. También esto ayuda a hacer más atractivo a la gente de que, ok, yo compré el de 250 dólares, ya generé todas mis ganancias, lo dupliqué o lo tripliqué. Entonces, no voy a gastar ese dinero, yo voy a comprar el paquete de 500 eh, o el de mil si me alcanza. Entonces, eso también genera que las ganancias nunca salgan de la plataforma, porque lo hacen tan atractivo que la gente vuelve otra vez a reinvertir en un paquete más grande, y más grande, y más grande. Mira, en Omega Pro hay muchos líderes que también iban a van a quedar viendo un chispero porque reinvirtieron, reinvirtieron porque así es la avaricia. En, en esto pasa lo mismo, y el objetivo es que la persona reinvierta, reinvierta todo el tiempo. Eso es lo que ellos buscan entonces, una membresía vamos a poner un ejemplo, mil dólares en este momento acá son cuatro millones y medio de pesos eh, esos sobre ese sobre esa membresía, bueno que me da todas esas opciones de, de ganar yo invito a más personas, pero primero le vendo las membresías y sobre las membresías me pagan la comisión, ahora bien ¿cuánto le cuesta a Diverso hacer una membresía? hacer una de 49 sí. dólares le cuesta lo mismo porquería que hacer una de es tan sencillo como eso, membresía es que cuando usted entre a loguearse, le diga que usted es superior que usted tiene la membresía superior, uh -huh. ya eso solo es colocar en un sistema me compró una membresía superior y listo <risa> eso es todo, eso es una membresía que, y poner a las personas a vender membresías que es sobre lo que más van a ganar comisión, es poner a la gente a vender humo. No hay un producto, no hay un producto de valor, no hay una oferta de valor. Esas membresías es humo. Correcto. Por acá, mirar si encuentro, hay una que es todavía una porquería mayor, que es una de 5 mil dólares que te permite <risa> ser fundador de la empresa <risa> y al ser fundador tienes derecho a las ganancias de la empresa. Hágame el favor. Esa membresía va a tener un coste de 5.000 dólares. Escúchala. Con todo lo que el Esa membresía va a tener un coste de 5.000 dólares. Solamente 100 membresías fundador. ¿Y qué va a recibir acá El fundador, participación del 5% de las ganancias de la empresa mensualmente. Recibirá 6 licencias superiores, o sea, la licencia de 1.000 dólares, para que la pueda vender y obtener 6.000 dólares, con lo cual estaría recuperando su inversión de 5.000 y ganando 1.000 dólares. Es la única manera que se va a poder vender membresías así. No hay venta de saldo, no hay venta de saldo. Solamente se puede ingresar a través de comprar membresías con Twitter. Mira, mira esto. Eso es como ¿Tres? el meme, no sé si lo has visto, de que salen dos personas y, y le dice, sí, yo voy a entrar a la empresa, toma mis 100 pesos. ¿En qué momento empiezo a ganar? Y le responde la persona, yo no sé, yo ya recuperé. Con el dinero que le acaba de dar. <ríe> Tal cual. Mira cómo es esto. Le dan seis licencias de membresía de mil dólares. ¿Cierto? Que era la que estábamos viendo atrás. La superior. Y véndalas. Y si usted las vende, pues ya recupera. Entonces, lo que quiere decir eso es... A ver. Yo lo voy a poner a usted a ganar si usted vende humo. A mí no me cuesta nada que usted venda membresías. Yo simplemente... Si usted es fundador, ya sé que usted es fundador y sé que le tengo que generar la creación de seis licencias de mil. Uh -huh. Y se las generó y usted ya ganó y vendió humo. ¿Listo? Eso era todo. Así de sencillo. Y dice, diversos si paga. Porque eso es lo primero con lo que nos invitan a las pirámides. Muy no, y si, y, y si pagan. Y van a empezar ¿Y a si pagar. Pagan. Porque esto tiene un ciclo de, de, creci de crecimiento, empiezan a crecer hasta que llega el punto de que pasa lo que pasó con Omega Pro Y es lo que llevábamos diciendo nosotros durante meses, Juan David y yo, y nadie nos hizo caso Y nos trataban de locos, de que nosotros teníamos que ser inversionistas de Omega Pro para realmente saber lo que estaba pasando Y pasó exactamente lo que dijimos sí. Mira esto hacer una protección dentro de tu empresa, podrá constar a este voto, ¿cómo van a hacer? 10% de nivel libre? todas las personas que tú recomiendes directamente, vas a ganar de su membresía nunca de dinero que va a poder invertir, solo de su membresía el 10% para el nivel 2 y 3 hay un 4 y un 3% respectivamente el único requisito es tener 3 ventas directas de $120 dólares más para el nivel 4 hay un 4%, paga más el nivel 4 que el nivel 3, ¿por qué? En el histórico de las pirámides, mira esto, 25% en comisiones en 7 niveles. Yo entro con mil dólares. Y supongamos que cuando yo entro fue porque me invitó a alguien que ya lo habían invitado y a ese que ya habían invitado lo invitó otro y bueno. Yo entonces, entro en el nivel vi... tal de esta persona principal. Eso, al que me invitó a mí, ¿Cierto? Le, le pagan 10%, do, 10 de, lo que yo, de la membresía que yo compré al que lo invitó a él el 4 y así hasta llegar arriba a la pirámide y el que está más arriba se va ganando el 1 ¿sí? pues siempre por ser las cabezas entre más entren pues bar, esos ingresos residuales de la pirámide pues van a ser mayores si ellos reparten el 25% en comisiones en 7 niveles Membresías que no les cuestan nada, quiere decir que a ellos les queda libre el 75% para ellos. Y usted se puso a vender humo y los pone a ganar a ellos el 75% de ese humo. Qué increíble, ¿verdad? Y, y lo claro. peor es que la gente no lo ve esto Es triste. Yo, yo le dije a la persona que me comentó el negocio, le dije... Sin membresía, lo invito a que empiece aquí a ahorrar desde 50 mil pesos, donde yo trabajo, desde 50 mil pesos en un fondo de inversión colectiva, conservador, y eh, no le cobramos membresía. No tenemos por qué cobrar, cobrarle membresía. Entonces me decía, es que nadie hace trading gratis por uno. O sea, Esto es increíble. Esto es increíble. Entonces usted va a pagar una membresía para que le hagan trading. Y no saben ni qué van a hacer, se hacer se con su, su dinero. El nivel 52% con el plan de estos. Y hay más porquería. Decía. De esto. 500, tendrá 9%. Celica, decía, tendrá de 150, un 8%. Y el paquete Vaxi de 150, un 7%. Y con el paquete de 1000, cada superior, tendrá sí. el 12% de lo que se mueva en su pirata finalmente. Sí. Y aquí viene lo bueno. Es por lo que todas las personas que hacemos redes trabajamos de todos tus directos del beneficio que obtengan mensualmente de su trading el 10% tú tienes 10 personas que han ganado mil dólares cada uno pues tú ganarás ese mes de residual el 10% mil dólares el segundo nivel y el tercero un 2% pero esta gente da plata por, por todo, hasta por respirar. Por todo, claro. Mira, mira lo que dicen. De las ganancias que obtengan del trading, también estamos a dar ganancias. De las ganancias que obtenga el que invitaste también. Con tanto dinero que están soltando, yo a, a esta empresa no le veo más de un año. No. Sinceramente. No, ah bueno, que quedan este video. Por favor que después no digan, que no avisamos que esta es empresa esta empresa no durará más de un año ¿cómo es el proceso? ustedes ya lo conocen del manual de los poncis cambiarán condiciones para alargarlo más ¿Sí? entonces baja baja la tasa de rentabilidad o el porcentaje de ganancias baja alargan el plazo colocan restricciones para los retiros eh, los hackearon nos vamos a regular entonces el dinero está intervenido por una entidad del gobierno, mientras nos regulamos. Todas esas ya son del manual. Y alargan, y alargan, y alargan, y alargan. Y puede que dure más del año, pero alargando condiciones, cambiando cosas, invirtiendo en otros productos. Ahora vamos a inv invertir en Metaverso. Y se llama Diverso. No se les haga raro. Y, por algo. Y, y para los que están viendo este video, recuerden que Juan David y yo, anunciamos la caída de Omega Pro, la analizamos y dijimos no llega hasta diciembre y ¿qué pasó? En septiembre cambiaron sus políticas, en octubre los hackearon, en noviembre vamos a hacerlo de Pulse en diciembre eh, tenemos nuevo broker, o sea ya la caída fue desde el, desde el primer paso que ellos dieron que fue modificar el producto que estaban vendiendo. Desde ahí ya cae el producto, ya cae, ya cae la compañía, esa la caída, entonces bueno 4, 2, 3, 19, 5, Y el nivel 5 el mismo requisito, el 1%, el nivel 6 y 7, el 0, 5 y los requisitos que están ahí. El porcentaje del primer nivel, ojo a esto, aumenta dependiendo del rango, la categoría que tengas dentro de la empresa. Puedes cobrarte el bono residual del primer nivel, un 25, un 50 y hasta el 100% de las ganancias. Siempre y cuando obtengas el rango de director. Uno, el director dos el director tres, repetidamente. Este es este más cerrado que Omega. No te parece que la membresía viene así que ahora el ingreso residual y ahora que lo de director. Mira esta porquería. que me ha motivado más siempre que he hecho una vez es el reconocimiento y el premio por subir de categoría. Vamos a empezar con el líder que recibirá un PIN y será por estar activo y sacrificado con dos ventas. Básico. Constructor, ganará una licencia bueno, de mil dólares. Me da risa los nombres que le ponen a los, a los, sí. a los escalones. Así todos sí. fans y todo que se vea súper llamativo. Mira esta. Constructor, ganas una licencia a voz de mil para vender. Tome, venda una membresía de mil que es vender... Qué el... buen premio. Uy. Uy, no, qué premio. Y recupere sus mil. Requisitos, hacer cinco ve ventas directas de más de diez mil puntos en el uh. lado menor. Cada, do cada dólar es un punto. Cada dólar. Cinco ventas directas más de 10 mil puntos. No, no usan el símbolo de dólar simplemente porque los compromete legalmente. Usan más puntos. De cinco ventas directas que sumen 10 mil dólares, que son casi 50 millones de pesos colombianos. Y esto en el lado menor. Cinco ventas directas de más de 10 mil puntos en el lado menor. Cinco ventas directas más de 10 Dólares en la cuenta de trading, tener el paquete superior, mil y diez ventas directas de más de si nos de volumen, aplica regla 50%, ¿qué quiere decir? Uy, no, esto es impresionante. Mira esto: requisitos, tener un paquete superior de mil. Ahí usted ya tuvo que, o se queda con el que se ganó en constructor, se queda con ese paquete mm -hmm. que le dieron acá y ya. 10 ventas directas más de ciento mil dólares. Más de 600 millones de pesos colombianos. Estos son como 700 algo de millones de pesos colombianos. Aplica regla del 50% por, por línea general. 75 mil una pierna y 75 mil. ¡Qué increíble! Se empieza por el reto. Director 2. 10 mil dólares el puncero en la edición Ahí está el requisito, director 3, 50 mil dólares de premio. Ahí está el requisito, diamante, 100 mil dólares de premio. Mira, mira este director 3, que le pagan 200 y pico millones de pesos colombianos. 50 mil dólares, me imagino que en Costa Rica también es un poco de plata. Uh -huh. Son... Tener pack, 10 ventas directas, dos rangos de director, o sea, tienes que tener dos directores. No más la plata que tiene que meter un director y tienes que tener dos en tu organización en dos líneas diferentes, más un millón de puntos de volumen. Tiene que haber ingresado más de un millón de dólares. Esto es impresionante. Tiene que ser la, la siguiente Anja Maya. ¿Sí? <ríe> sí, la siguiente Anja Maya. 300 mil dólares de premio. Diamante Internacional, 500 mil dólares de premio, que será accionista tendrá que tener 20 millones de puntos de volumen con la regla del 50% y tres rangos de presidente repartido las dos piernas y el premio será tres millones de dólares no no no qué locura pues, <ríe> me da esta risa esta porquería no es más de lo mismo ah bueno peor es peor es más de lo mismo pero peor eh, porque esto es apunta en membresías Juan, nos sí, queda sí, un minuto para que... que lo tomes en cuenta. Gracias. Y eh, yo creo que por ahí dejamos así, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y de hecho, la, la gente que quiera eh, ir a ver este video y, y analizarlo por él mismo con, con calma, con paciencia, puede ir a verlo. Juan, de verdad, muchísimas gracias. Eh, siempre tenerte aquí en el canal es, es un honor, es un placer. Eh, y, y siempre con el, con el conocimiento que tú tienes sobre todos estos temas, yo esperaría que la gente se le amplíe un poquito más su visión y que no vuelvan a caer en este tipo de, de, de esquemas. Así es, Manuel mil gracias. Y tú le has ayudado a muchas personas y espero, pues, ojalá mucha gente oh, y podamos reaccionar, avísenos qué nuevas pirámides salen para poder reaccionar. Me lo dejan en, en mensajes de WhatsApp o en los comentarios, como ustedes quieran, y ahí nosotros Igual. lo analizamos con Juan. Igual ya saben, no se puede hacer mercadeo en red con un producto como el trading. No se puede, no se puede, no es viable. <risa> Listo muchachos, hasta luego, chao. Gracias Emanuel, un abrazo, Dios te bendiga.